Bueno, lo que pasó con este muchacho fue que ellos salieron el sábado ahora buscar un dinero a una tía de él y en eso, eh, como a las 2 de la tarde o algo así, lo interceptó la policía y sin, a mediar palabras lo entraron a golpe, luego hasta más dice que lo entraron al matadero de ahí de puente de Vijao lo trancaron ahí como si ya un animal y le dieron golpes de maldad. Entonces, ya yo ha tenido que hacer dos par de operaciones aquí de emergencia, de emergencia, de muerte. Oye, por los golpes que se dice que, que le dieron y eso ellos. Absolutamente lo detuvieron. Lo, lo de de eso es lo que no sabemos por qué. Eso es lo que no sabemos por cuáles razones. No caigan nada, no caigan drogas, no caigan nada en la mano, no caigan nada. Absolutamente. Entonces, ¿por qué tenían que coger y darle golpes, maltratar? Y después que llegaron al cuartel, volvieron y lo castigaron y le dieron golpes, hasta con un cuchillo le dieron golpe también. Eso golpe de ahí, fue Mijagao, que lo mijagaron, ese muchacho, un muchachito jovencito de 20 años. ¿Cómo se llama? Que da pena, José Manuel Paulino. ¿Y dónde vive? Él vive ahí en el puente de Vijao. Sí, pero la mamá de ellos son, no son de aquí, son de Bonao. Pero nosotros los criamos que, como un hijo, el papá que está ahí. ¿A qué se dedica? Él de, de trabaja, trabero de gallo. Sí, trabaja con un muchacho llamado Natanael. Y por lo menos lo estábamos esperando, que dijimos que viniera para que identificara que sí que trabaja, donde ah. ellos trabaja y tiene familia también. ¿Qué usted pide a la justicia? A la justicia yo pidería que si hay que, si hay que hacer algo, que hagan justicia para que no se suceda otro. Porque están haciendo cosas demasiado malas. Una gente está preso, detenido si no tiene ningún delito y está preso, ya está preso. ¿Por qué lo van a castigar? ¿Por qué le van a dar golpe? Es un hijo de ellos, no tienen hijos ellos, no tienen madre tiene que ser que no tengan madre, una gente que haga un, una gente joven y sin a mediar para usted le entregó, porque porque usted le porque usted ande en una patrulla. No, eso no. El jefe de patrulla tiene que respetar, tiene que respetarlo, lo que andan con él, tiene que respetar. Y hacen lo que él diga, y si, si, si sucede algo, sucede porque ellos acepta que lo hagan. Ya. El de conocimiento cuáles fueron los policías? Bueno. Yo no lo he visto, no lo conozco. Pero como yo dije que se llamaba Chelo. Chelo. Chelo. Ese es el jefe de patrulla. El jefe de patrulla, Chelo. Que yo no lo conozco, porque si yo que lo conozco, estoy hablando mentira, Digo lo que ha dicho otro que lo decían, porque había uno de esos muchachos que hasta más le dice, pero Claro, tú me conoces, ¿por qué tú me vas a llevar? Yo soy el hijo de través, que suelta los gallos en la gallera de Lolo, en el puente de Bijao. ¿Y porque tú me vas? ¿Y por qué tú me vas a, me vas a llevar? No, porque te voy a llevar ¿Ustedes van a proceder judicialmente? Bueno, sí, posiblemente sí, Si el caso se agrava más Sí tendremos que hacerlo Porque si ya yo sé sana Bueno, está bien Pero si se agravea la cosa, va y se muere De emergencia, el caso de emergencia Usted lo ha ido a presenciarlo